Ok, gracias, mi vida. Yo siempre empiezo por la piel porque ya sabemos que la piel es la zona más delicada que tenemos y es la más expuesta, más que todo la piel del rostro, es el más expuesto a las agresiones del exterior. Entonces, siempre empiezo por esa... Siempre empiezo por la piel para que nos transportemos, para que llevemos un seguimiento de por qué es importante cuidar nuestra piel. ¿sí? ¿Por qué es importante tener una rutina a diaria de limpieza de nuestra piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra piel es la carta de representar, que nos representa a nosotros, es una carta de presentación, y además es nuestro espejo, ¿sí? Yo cuando, o, o, lo, o bueno, los chicos cuando ven a una mujer, ¿qué es lo primero que le ven? Los pies, no, es el rostro, así mismo la chica, ¿Qué es lo primero que le ven a lo, a, al hombre? ¿Lo, lo, el, la, los, ¿Los pechos? No. Directamente nos vamos al rostro. Entonces, por eso es importante. Yo les voy a poner un ejemplo. Eh, ahora, no, como estamos de crucero, todo esto es poco de tiempo, ahora nos vamos a ir de crucero a nuestro baño. Nuestro baño, bueno, la mayoría de los baños, o todos los baños que yo conozco, tienen un espejo, ¿verdad?, Imagínese usted, ese espejo, por un mes, por dos meses, sin limpiarlo. Ahora, utilizándolo tres veces al día para cepillarse, más o menos. Depende ya de lo que uno mantenga comiendo, pero recomendable tres veces al día, ¿no? Si uno come tres días, pero hay gente que comemos más. Y... ¿Tres veces al día? Si nos duchamos dos veces al día, ¿cuántas veces hemos utilizado el baño? Ya cinco veces. Y lo que nos lavamos el rostro muchas veces, así, con las manos, hay salpicadura de, de, de los productos o de agua. Imagínense ese espejo, ¿cómo va quedando? Empezando cuando duchamos empieza ya a quedar opaco. Ahora, cada vez que nosotros lo vamos utilizando, algo va cayendo de alguna salpicadura de alguno de los productos que utilizamos. O así sea de agua. ¿Usted imagina su piel sin limpiarla? Al menos ocho días, ¿cómo va a quedar su piel? A sabienda que nosotros todos los días generamos células muertas. Nuestra piel genera células muertas. Imagínense ustedes si usted no la limpia. ¿Sí? Ustedes saben, cuando nosotros dejamos tanto tiempo el espejo sin limpiar, eso se va pegando, todas esas impurezas se van pegando, se van pegando, se van pegando. Cuando ya nosotros lo queremos limpiar, que forma unas alteraciones. ¿Como cuáles? Podemos, a medida que limpiamos, porque te, esas, esas impurezas están pegadas, podemos rayar el espejo. Eso mismo pasa con nuestra piel. Y también el espejo, hay veces que queda con pecas, con mancha, ¿sí? De no limpiarlo. Es lo mismo que pasa en nuestra piel. Nuestra piel, si nosotros no la limpiamos, si nosotros no tenemos una rutina de, de belleza eh, a diaria, nuestra piel, que van creando células muertas, pero también van creando impurezas por la luz, por el medio ambiente, por absolutamente todo. Entonces, y para las que nos maquillamos ni se diga, entonces, vienen las alteraciones de manchas, vienen las alteraciones de piel sensible, rosácea, vienen las alteraciones de acné, vienen un sinnúmero de alteraciones que usted, uy, ¿por qué? Pero si yo tenía mi piel, o quizás en este momento, usted no pueda, usted no esté viendo las alteraciones, pero luego le vienen de una y luego, ay, pero ¿en qué momento yo qué hice? Y cuando usted ya le quiera dar una solución. No va a haber una solución. Va a ser muy lenta si es que la hay. ¿Sí? Nosotros conoce yo conozco dos personas de momento que son unas benditas. Que eh, me han dicho que aún no utilizan mucha cosa en el rostro y tienen, y, y cuentan con un rostro espectacular. Sin embargo, a medida que va pasando el año, por más que tengan un rostro espectacular, pueden... Eh, más adelante hubieron unas alteraciones. ¿eh? Y esa que cuenta con un rostro lindo, es Maite Maite tiene un, un rostro y, y margarita espectacular, súper sano, y, y eso que nos tienen 15 años, me imagino cuando tenían 15 años, por Dios. Impresionante. Ahora vamos a ver lo que es la importancia del cuidado de nuestra piel. De todos los órganos del cuerpo, la piel es el más versátil de todos. Sí, la piel protege, nos protege de agentes externos, del calor, del frío, ustedes saben, la, nosotros, que cambiamos de, nosotros que cambiamos de estaciones, obviamente vamos a, a recibir unas agresiones mucho peores por los cambios de estaciones que tenemos. También obviamente de bacterias, de, eh, es impermeable, <risa> perdón que acá tengo un poquito de distracción, con mi suegra, pero ya mi esposo se encargó. Además, nuestra piel se para y se lubrica a sí mismo e incluso elimina algunos, algunos residuos de impurezas en, en cuando nosotros sudamos, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver la importancia de tener una piel sana y de tener una, tener una piel enferma. Aquí como podemos ver, tener una piel sana tiene unas ventajas muy importantes ¿Por qué? Porque es más capaz de luchar contra los signos de, de envejecimiento. Cuando tenemos una piel sana, nuestra piel sana obviamente nos está aquí protegiendo de los signos de envejecimiento prematuros, obviamente. También nuestra, nuestra piel sana, ella evita que cualquier enfermedad a nosotros nos, eh, nos afecte agresivamente, porque lo que está haciendo es protegernos, ¿sí? Dice que los malos hábitos en el cuidado de la piel puede causar erupciones, como cuáles? Dermatitis, llagas, ané y arrugas prematuras, ¿sí? Cuando nosotros tenemos unos malos hábitos. Ahora, vamos a ver nuestra piel enferma. Nuestra piel cuando está enferma ¿Qué pasa? Es más susceptible. Las infecciones de una vez, con cualquier cosa, que ustedes, si se pasa la mano ya se ve rojo, ya se ve eh, la alergia, se la alborota, eh, es más pro, propensa a que si usted tiene una cicatriz, no le sane rápidamente, sino que, se, o si no, se altera más, lo que hace es... Eh, ir lento, no es lo mismo que tener una piel sana, ¿sí? Dice que el cuidado apropiado es especialmente importante para las personas que sufren problemas de piel, ¿sí? Tales como psoriasis o que tengan algún tipo de alergia cutánea, ¿sí? Aquí como podemos ver, nosotros sí o sí tenemos que cuidar nuestra piel. ¿Por qué tenemos que cuidar nuestra piel? porque sabemos que nuestra piel también es 70 75% agua y cuando nosotros hablamos, cuando nosotros orinamos, cuando nosotros sudamos de distinta forma, cuando lloramos, etcétera, nosotros botamos esa agua y esa piel ¿qué pasa? se va resecando. ¿Sí? se va resecando. Entonces, para que tú puedas tener una piel hidratada y humectada, obviamente tenemos que cuidar nuestra piel, tomando agua y también, obviamente, aplicándonos cosméticos. Como bien sabemos, anteriormente, hace un mes más o menos, eh, habíamos recordado que nuestra piel tiene tres distintas capas. ¿Cuáles son esas tres disti distintas capas? La epidermis, que ya como sabemos, que es la primera capa de la piel y es la que tiene el manto protector y es la que, donde sentimos absolutamente todos los dolores, los fríos y es la que absorbe los productos, depende como nosotros tengamos, eh, hayamos cuidado nuestra piel. Es decir que en la dermi lo que hace es proteger. Nuestra epidermi lo que hace es, es la responsable del de sostén de nuestra piel. ¿Sí? Es la que mantiene esa fibra y le da esa elasticidad a nuestra piel. ¿Por qué? Por la cantidad de colágeno que genera o mantiene nuestra hipodermi. Nuestra hipodermi es la que le da la forma a nuestra piel y la que mantiene el calor. ¿Sí? Así que, entrando al tema. Vamos a ver lo que es nuestra línea M Miracle, nuestro producto como tal de M Miracle. Ya sabemos que nuestra línea M Miracle contiene cinco diferentes ingredientes principales, lo que llamamos principios activos, que son primeramente, primeramente el complejo de plantas marinas. Este complejo de plantas marinas permite que sus microalgas alivien nuestra piel de las agresiones solares absorbiendo los rayos, los rayos perdón, UV. Así que atenúan como un excelente protector solar natural. ¿sí? Gracias a una sustancia natural conocida como MMA, aminoácidos tipo micosporia, que ayuda a proteger contra los radicales, contra los radicales libres, y además son antioxidantes, convirtiéndola en una extraordinaria fuente de nutrientes. Es decir, que aquí como podemos ver, nuestra línea cosmética es 99.9% natural, y como nuestra línea es 99% natural, ya sabemos que tiene conservantes naturales, sabemos que tiene principios activos naturales y entre ellos, obviamente, también está el colágeno marino. Nuestro colágeno marino, como anteriormente le decía que estaba en la dermis, este colágeno marino lo que hace es darle firmeza a nuestra piel y resistencia a nuestra piel. Cuando nuestro, nosotros nos mantenemos aplicando colágeno marino o mantenemos comiendo o ingiriendo algún alimento que contenga colágeno, obviamente nuestra piel va a estar mucho más firme, mucho más tonificada y va a parecer obviamente que siempre estuviéramos con votos. ¿Sí? De esta manera con este colágeno marino, de esta manera, regenera nuestra piel. Lo que hace nuestro colágeno es regenerar nuestra piel y evita arrugas. Obviamente no estoy diciendo que a ti no te va a salir arruga. Claro que te va a salir arruga, pero va a ser muy lentamente. ¿Por qué? Porque tú te estás mimando, estás mimando tu piel. Y si tú estás mimando tu piel, tu piel va a ser agradecida. Es una pasada de, de verdaderamente que con cualquier cosa que tú le apliques a tu piel, va a ser una pasada que se va a reflejar. Y obviamente te van a estar preguntando, wow, ¿qué te aplican en esta piel? Uy, te la veo diferente. Te va a hablar por sí sola esa piel. El colágeno marino es una proteína clave del cuerpo humano, presente en la piel. Asegura la cohesión, mira, o sea, Mira lo que estoy haciendo. La cohesión de los tejidos y su resistencia mecánica. O sea, estamos dándole mucha firmeza a nuestra piel. ¿Por qué? a medida que nos, nosotros, va pasando el tiempo, los años, nuestra piel va perdiendo ese colágeno, ¿sí? Todos los días lo va perdiendo. ¿Cómo lo va perdiendo? El estrés por la edad, por los pasos de los años, el sol el medio ambiente, pero nuestra maravillosa empresa, que ha hecho? Incluir ese colágeno marino en nuestra línea cosmética, se ha garantizado de que sea un colágeno natural. Y este colágeno natural es obtenido desde las escamas de los peces. Imagínense qué más natural que, que, que los peces. Y todos los beneficios, aun cuando nos comemos a los peces, todos los beneficios que tienen los pescados. Lo que hace nuestra piel, ¿qué es? Es hacer un efecto listing y de realce. Es una maravilla, de verdad, nuestra compañía que se ha fijado hasta los más mínimos detalles para darnos un producto de calidad y además natural, que ahora... La, eh, muchos productos se llaman ser natural y no es un natural, pero nosotros no hemos garantizado de que sí o sí, una fue de las preguntas que les hicimos, cuando la vimos por primera vez, fue en, ¿en qué Malasia, país? En Malasia, en Malasia, no fue en Malasia, fue en otro sitio, pero en fin, eh, cuando, fue la primera pregunta que le hicimos, ¿por qué es eh, 99% natural? Porque obviamente, quizás al destaparla o al manipular algún producto, ese 1% quizás está un poquito eh, contaminado, pero para no decirnos 100%, pero igual es 99.9% eh, natural. Ahora vamos a ver nuestra agua marina. Ya sabemos que nuestra agua marina es desde de las profundidades del mar del Hawái. Yo cuando leo esto, es me, me emociono porque yo me imagino este sitio súper exótico, súper lindo, súper maravilloso, y que mi piel vaya a contar que se le vaya a aplicar un poquito de esa agua de las profundidades del mar espectacular. Y además que se cercioraron de que no se contaminaran. ¿Por qué? Miren, es el agua más pura de todo. Todo el mundo extraía del Laboratorio de Energía Natural del Hawái, que tiene el título del agua con mayor pureza, catalogada de calidad AA. Y en nuestra piel logra mejorar las barreras de los tejidos y la prepara, y la prepara para óptima hidratación. Es decir, que se está garantizando que tú te vayas a aplicar de verdad un producto natural y además vas a mantener esa agua que es la que te hace ver tu piel radiante, ¿sí? La hidratación es el agua que tu piel acumula aquí para que tu piel no se vea seca sino radiante. Y además tenemos complejo de péptidos, como hace un mes, lo vimos en la, en la línea Gen Puree, que los péptidos son cadenas de aminoácidos, pero aquí habla de complejo de péptidos. ¿Qué hace el complejo de péptidos? Lo que hace es fomentar la síntesis de colágeno. Ya vimos qué es lo que hace el colágeno en nuestra dermis. Lo que hace es sostener, lo que hace es darle firmeza. Es decir, por eso se está utilizando este complejo de péptidos en esta, esta fórmula de nuestros productos cosmética para formal, fomentar la síntesis del colágeno. Aquí hay una fórmula que es donde vienen los principios activos eh, eh, en este complejo de petidos para garantizar una mayor calidad de nuestros productos maravillosos naturales, o sea que tenemos el mar, el mar en nuestra piel. Aquí tenemos lo que es la liposoma, los liposomas, dice que la tecnología liposoma que se emplea en estos productos actúan como un vehículo a la hora de transportar las propiedades beneficiosas de los ingredientes hasta las capas de la piel. O sea, tenemos tres tipos de capas, que son la epidermis, la dermis y la hipodermis, y lo que hace es, obviamente, ingerirse o penetrar hasta la última capa de la piel. Mejora la forma significativa de biodisponibilidad bio, biodisponibilidad y la biocompatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que biológicamente son compatibles y además son tienen un, más disponible a la penetración del producto. ¿Y qué hace esto? Aumenta la eficacia de los productos para el cuidado de nuestra piel. Es maravilloso, ¿verdad? Tenemos unos productos increíbles, verdad, supremamente eh, naturales, que es lo que más hincapié le estamos dando. Y como la gran mayoría que estamos aquí sabemos que nuestra línea cosmética contiene... Ocho productos. Y ahora sí, vamos a entrar al tema. Estos ocho productos, el primero es, que contiene es, el primero como siempre, antes de fregar la casa, primero hay que barrerla. Es decir, que vamos primeramente a limpiar nuestra piel. No podemos utilizar ningún producto en nuestro rostro si antes haberlo limpiado, ¿sí? Y lo primero que hace nuestra piel es arrojar toda impureza que tengamos en nuestra piel. Puede ser maquillaje, puede ser polvos, de, con alguna contaminación de medio ambiente, para evitar alguna de esas erupciones. ¿sí? Y esta piel, además de limpiar toda suciedad, obviamente, y sin irritarla, tiene, contiene estos principios activos, que ya lo obviamente, ya lo hemos visto. Contiene algas, que ya sabemos la profundidad del mar en nuestra piel. Contiene etoína. La etoína es una sustancia maravillosa que nos sirve para proteger el envejecimiento o el lentecer. Hace un proceso de lentecimiento y el envejecimiento. Y además nos protege de la NE y nos protege de la melanina. La melanina, ya sabemos que es mancha de nuestra piel. Y tenemos lo que es el ganoderma y los pétidos. Ya sabemos que el ganoderma tiene 200 fitonutrientes tiene tiene 150 antioxidantes, que no los tenemos en ningún otro producto eh, cosmético, al menos yo he estado ahí un poco cacharreando, y no los he conseguido en otro cosmético que tenga... 150 antioxidantes, o sea, que quiere decir que obviamente no estamos garantizando que el del minuto de la limpieza, obviamente estamos aportando unos excelentes principios activos, ¿sí? Ahora vamos con nuestra, nuestro maravilloso tónico. Cuando yo escucho tónico, lo primero que yo me dejo de imaginar es que estoy equilibrando, equilibrando el pH de la piel. Es lo primero que tengo que meterme aquí en mi, en mi mente. Lo segundo es que me va a relajar. Lo tercero es que me va a hidratar. Y lo cuarto es, obviamente, que me estoy garantizando de que si me ha quedado algún residuo de impresa, él me lo va a terminar de eliminar. Este tónico es maravilloso, porque contiene agua marina. Etoína, que ya les dije los beneficios que tiene la etoína. Y los péptidos que ya también lo hemos visto. Así que vamos ahora con nuestra esencia hidratante. Es una pasada esta, hidra esta esencia hidratante. Es como el serum. De, tú te la aplicas en la mano, te la aplicas en el rostro. Y ese rostro te queda como cuando tú le tocas la carita como con miedo a un bebé. Es una pasada, es, lo deja la piel exquisita, lisita, súper chévere, esta, esta esencia de alga. Y esta esencia de alga, ¿qué vamos a lograr? Porque con cada producto, obviamente tiene un objetivo, ¿sí? Y esta esencia vamos a lograr que hidrate muchísimo más la piel, que le dé una luminosidad impresionante, que la hidrate, obviamente también, y esta contiene extracto de espirulina, que sabemos que la espirulina tiene todas las vitaminas que nuestra piel necesita para verse mucho más radiante, luminosa, ¿sí? Y tiene etoína, que ya sabemos que es para el envejecimiento, para la ne y para la melanina, es decir, las manchas, por eso a mí, yo les decía hace un mes, que me encanta utilizarla, por ejemplo, en esta temporada, y, me, y, y en, y en el en, ay, me gusta el primavera ahí. Verano, verano. En el verano. Me encanta utilizar en el verano porque yo me estoy garantizando de que sí o sí mi piel está hidratada. ¿Sí? Porque ya como hemos visto, uno de los principios activos, obviamente, tiene hidratación de la piel. Hidratación, una hidratación natural. ¿Sí? También tiene. Una cápsula verde del agua marina, de las profundidades del mar, imagínense. Contiene ácido hialurónico. El ácido hialurónico, obviamente, todos los días también, como el colágeno, también se va perdiendo. Y el ácido hialurónico es el que mantiene el agua a la piel, ¿sí? Y además es el que hidrata y también le da una densidad o firmeza a la piel entonces es importante este esta esencia porque tiene ácido hialurónico que es el que también se va perdiendo en la piel y obviamente nuestra piel lo necesita a gritos porque ya vamos perdiendo dos ¿no? el colágeno y el ácido hialurónico entonces es importante siempre aplicarla listo Así que espero que ustedes allá estén tomando sus notas para que sepan qué hace cada uno de esos productos. Y no tanto qué hace, sino qué le está aportando. Cada vez que usted tenga un producto en su mano, usted tiene que ver los principios activos. Tiene que ver los principios activos. Y además tiene que ver si, si tiene conservante natural, o pues sí, sí, es natural. Ahora tenemos nuestra maravillosa emulsión vital extra. Esta maravillosa emulsión nos ayuda a crear una barrera de firmeza, ¿sí? Y además, además de ser vital, como dicen, de darle esa vitalidad en la piel, tiene unos ingredientes también espectaculares como ya lo hemos visto, que son la etoína, aporta a la piel una hidratación, y contiene, además, agua marina, natural, y péptidos ¿sí? Así que seguimos con nuestros maravillosos productos, con nuestra maravillosa línea cosmética, y además, esta línea cosmética sirve para todo tipo de piel, no importa el género, no importa la raza, no importa la edad, no importa absolutamente nada, lo que importa es tu disposición de cuidarla, de mimarla, de consentir tu piel. Tienes que consentir tu piel por lo que ya anteriormente lo hemos hablado, porque no hayas a sufrir esas alteraciones. Y de todas maneras, si tú estás haciendo el negocio, obviamente tienes que tú ser producto del producto, y si eres producto del producto, obviamente se te va a notar que te estás aplicando algo en tu piel, que tienes una piel bonita, que tiene una piel radiante, que le estás aportando... Eh, eh, principios activos naturales a tu piel. Y si le estás aplicando principios activos naturales a tu piel, obviamente vas a prolongar ese, ese envejecimiento. Ahora vamos con nuestro maravilloso contorno de ojo. ¿Por qué es importante, very, very importante, el cuidado eh, de el usar el contorno de ojo? Porque resulta que de todo el rostro, lo que más, lo que primero se empieza a resecar son el contorno, ¿sí? Entonces empiezan las ojeras, empieza todo lo que son las inflamaciones, la resequedad, y por eso tienes que aplicarle un buen contorno de ojo. Por ejemplo, yo no podía utilizar contorno de ojo. La primera vez que yo me he quedado y no he botado mi plata, con un contorno de ojos ha sido con nuestros contornos de ojo, de verdad se lo digo, yo siempre que compraba un contorno de ojo me tocaba regalarlo o archivarlo, porque me causaba irritación, me lloroseaban los ojos, y me colocaban colorado, y yo con estos dos eh, contornos de ojo, yo la verdad que los uso y no me ha causado ninguna irritación. Entonces, ¿por qué es importante utilizar nuestro contorno de ojo? Se lo se lo se lo subrayo, se lo marco porque yo sé que anteriormente a mí me daba pereza utilizar el contorno de ojo. Y luego me vi la importancia de utilizar el contorno de ojo porque es la parte que más se reseca. Y además. Es la parte donde cuando se reseca es que empiezan a salir la pata de gallina, no lo primero que sale. Así que es importante, <ríe> si no quiere, porque es lo primero que nos marca, ¿no? Cuando nos reímos, cuando estamos enojados, obviamente es lo primero que nos marca. Entonces, por eso es importante la hidratación, hidratación en tu contorno de ojo. Y este contorno de ojo, ¿qué hacen? Esta dice que es formulada con niacinamida ¡Uy, me cuesta ese nombre! Y adenosina, y que ayuda a hidratar y re, revitalizar la zona de los ojos. Y le proporciona un aspecto luminoso que contiene vitamina B3, adenosina y etobina. Estos son principios activos que son especialmente para tu contorno de ojos. Ya sabemos que necesitamos un tipo de hidratación mucho más alta porque es la zona más reseca que tenemos. Entonces, por eso contienen estos dos diferentes principios activos que hay. ¿Listo? Ahora vamos con nuestra maravillosa crema hidratante y es altamente hidratante. Eh, aquí la tenemos, por ahí la tenemos. Y bueno, no la treca. ¿sí? sí, sí, mamá. No, que no, no, no, no, no, la treca porque ahí la están viendo, ¿sí? Eh, esta crema hidratante nos ayuda a estimular la hidratación de la piel y contiene agua marina, etoquina y pétido, que ya hemos visto sus principios activos y sus beneficios que tiene el utilizar esta fórmula de agua marina, etoína y pétido, sí Así que, y ahora vamos con nuestro protector. Imagínese usted, además de tener protección en cada una de nuestras cremas, por los principios activos naturales que tenemos, ahora nos han también diseñado un protector solar natural y espectacular, que tenemos que utilizarlo, así sea en invierno, en primavera, en otoño o en... O en verano, yo no sé en verano porque me está pegando, o en verano. Es decir, que esta protección es excelente, ¿por qué? Porque vamos a evitar que nos manche la piel, ¿sí? O Así sea, sea por el sol, o por las luces, o por el computador, o por lo que sea, pero esta nos permite que nos proteja de cualquier alteración de calor o del medio ambiente, y todo. Y este protector solar tiene el 50% por, es del 50% y hidrata. Imagínense, además de proteger, nos está hidratando la piel sin dejar pegajosa, sin dejar esa pasta ahí que se vea súper brillante. No, le deja un brillo natural a su piel. Y además, esta está hecha con agua marina, etoína y también pétido. Ya nos estamos dando cuenta que la mayoría, de la, casi todas, tienen agua marina, etoína y pétido. Así que miren la excelencia que tiene nuestro maravilloso línea cosmética. Ahora, la reina. La reina de todas las reinas. Esta, yo le digo la reina porque casi... Todo el mundo me la pide. Cada vez que, que yo tengo esta línea cosmética para las personas que vienen aquí, todavía yo no le puedo decir eh, cuánto tiempo así de, de um, seguido la he utilizado, porque yo cuando vienen las personas aquí, obviamente le estoy a, a probarla. Y se han enamorado de esta maravillosa crema correctora, ¿sí? ¿Por qué se han enamorado? Eh, Dicen. les voy a hacer primero los testimonios. Dicen que obviamente sienten su piel pareja, que el maquillaje le queda súper genial. Y además que las manchas se le van aclarando. Es una pasada, es espectacular. Es decir, que esta crema correctora que tiene, que le dicen 5 en 1, es, es, es excelente para hidratar, también es buena para el contorno de los ojos además como base de maquillaje imagino un día usted tiene pereza las que nos maquillamos tienen pereza de maquillarse ahí, no usted coge su poquito un poquito por ejemplo a nosotras que si hay alguna de color ahí alguna negra ya sabe un poquito se lo aplica en todo su rostro porque no va a quedar súper blanca y lo aplica todo, en todo su rostro y queda como si como que se hubiera maquillado pero no tiene un maquillaje súper natural y muy eh, suave le queda a la piel dice que Dice que bálsamo para las imperfecciones o corrector de color. Contiene agua marina, etoína, extracto de té, verde, centella. La centella es espectacular también para hidratar y nutrir la piel. Y pépido. Es una maravilla, ¿verdad? Eh, nuestro cosmético, imagínense, vienen ocho y usted obviamente va a saber cómo utilizar esas cremas, ocho, esas ocho cremas. Ay, no, no Elia qué pereza utilizar todo eso todo un día. No te preocupes, no te preocupes. Yo sé porque hay, hay muchos perezosos, habemos muchas perezosos. Y lo que tienes que hacer es, por ejemplo, a la mañana, si no quieres aplicártela toda, no te la aplicas quizás porque va corriendo para tu trabajo o para tu, tu lo que tengas que hacer, de hacer tus vueltas y todo. Entonces, te limpias la cara la tonificas, te aplicas tu contorno de ojo, ya pensaste que iba a decir que no, ¿no? Sí, te aplicas tu contorno de ojo, te aplicas tu esencia y te aplicas tu so pantalla solar. Ahí he dejado la emulsión extra y he dejado la crema hidratante, ¿verdad? Vale, eso ya depende a tu gusto, como tú quieras utilizarlo. Yo te estoy diciendo como yo lo usaría así en un momento expreso. Y a la noche, ahora sí, a la noche, como tengo tiempo, voy a, a limpiarme mi rostro. Así no te maquillas tiene que limpiarte tu rostro. Y los hombres también, ni crean, tiene que limpiarse. Aquí yo peleo con mi esposito porque él es con el agua, de, con los productos que son un poquito fríos, no le gusta mucho, pero bueno, aquí le estoy vendiendo. Así que... Los hombres también tienen que aplicar eh, limpiarse su rostro. Los hombres como si tan, son los más perezosos, obviamente, se pueden aplicar su limpiadora, se lavan su rostro, se aplica su tónico, se aplican su contorno de ojo, y luego, si no quieren aplicarse la esencia hidratante, se aplican directamente ese 5 en 1 que... Eh, si se lo aplica un poquito no van a quedar maquillado tranquilo, que se ve transparente y se va a ver más guapo. ¿Oye? Y para las mujeres sí, en la noche vamos a tratar de aplicar, a, de utilizar hasta la crema hidratante y no, no se aplique la, la crema correctora y la pantalla, sino que vamos a aplicar los seis productos, lo que es la limpieza, vamos a aplicar el tónico, vamos a aplicar el contorno de ojo y la esencia hidratante, ¿sí? la emulsión vital y la eh, crema hidratante. Vamos a aplicar esos seis productos. ¿Por qué? Porque en la noche usted va a estar un poco más relajada y su piel va a absorber, porque su piel cuando usted está durmiendo, cuando usted está descansando, va a oxigenarse mucho mejor. Entonces, lo que va a hacer es coger esos productos, esos principios activos y los va a absorber mucho más fácil y mucho Mejor. Así que, aquí les traje una frase súper linda, a mí me pareció súper linda, súper hermosa, que dice, la naturaleza, la naturaleza te da la cara que tienes a los 20, a los 50, depende de ti, de nadie más. Muchas gracias, espero que les haya gustado, eh, y si tienen pregunta o si quieren aportar algo, aquí estoy, así que, el que quiera compartir algo o quiera hacer alguna pregunta. Hola, ¿Pero? Noelia. Mi mujer tiene una pregunta para ti, por favor. Vale. Noelia, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué recomienda para una piel mmm, grasa? Me da igual que sea chico o chica. Para una piel grasa, yo lo que les recomiendo es esta línea, primeramente, y utilizar... Depende de, la, depende de la grasa que tenga, si es grasa eh, deshidratada o grasa realmente hidratada. Si es deshidratada, igual esa persona puede utilizar todos los productos, eh, todos menos el de la crema hidratante, porque cuando utilizamos la crema hidratante tiene bastante eh, grasita, entonces cuando ten, tiene la piel muy, muy grasa, obviamente utilizar todo, pero en excepción la crema hidratante la quitamos Vale, eh, en teoría esta línea está eh, formulada a base de agua no, no, no, no. no debería de dar no debería aportar tanto brillo porque en, el, en dos casos que he recomendado el tónico más la crema hidratante eh, le brilla la cara que parece que tiene un kilo de aceite encima entonces le, le he cambiado a, a la protección 50, que en teoría la protección 50 eh, normalmente son más grasas las cremas, y, y esta se, no. la otra le está dando le está dando mucho más brillo que la de protección. Sí, por eso te digo que esa de crema hidratante no se debe usar, se debe, debe quitar, porque sí aporta más, más, más grasita a la piel. Vale, entonces sería el tónico y la protector. Sí. Vale, genial, esa Pero esa persona bien. también debe utilizar la esencia, ¿no? De hidratante. No, ella en principio, en este caso un chico, que el que más, más brillo le ha aportado con diferencia, sí. él usa en principio el jabón, el tónico y, y, la, y la crema hidratante. Vale, está bien, perfecto. Entonces le cambiaré la crema por la protección. Por la protección, sí. Por ejemplo, está bien. Vale, vale, genial. Sí. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. ¿Cómo se llama tu esposa, Rubén? Bici. Bici, muchas gracias por tu pregunta. Eh, los que están calladitos, por favor, también pregunten. Hay dudas, uh, hay que despejarlas aquí, porque para eso estamos dando la formación, para que vamos despejando esas dudas. mire esa pregunta que ha hecho Bici. Es excelente, porque imagínense una piel grasa, lo que ella está diciendo. Si es a base de agua, ¿cómo va a, a, a, tener, a aportarme más grasa? Pues sí, esta crema sí contiene un poco más, brilla un poco más. Entonces, para evitar eso, obviamente, hay que quitarla y seguir utilizando el tónico. La, a mí me encanta la esencia hidratante y obviamente, y la esencia solar. Sería excelente para una persona que tenga la piel muy, muy grasa, porque hay todo tipo de, de grasa, hay grasa deshidratada y hay grasa que obviamente está hidratadita. Noelia, ¿y para las manchas? Para las manchas, benditas manchas, pues ahí lo hablamos. Sí, sí, sí. Yo tengo con los es... años. Pues <risas> bueno, ya depende de la constancia que usted esté haciendo la rutina de belleza, tiene que hacerla en la mañana y en la noche, y a medida que va a estar utilizando todos los productos, obviamente va a haber un resultado increíble, pero he tenido muchos testimonios con nuestra crema correctora que ha aclarado las manchas. O sea, la de los vagos, ¿no? Exactamente, la vale. crema de los vagos. De aquí verdad que, que sí, está teniendo mucho éxito esta cremita. Vale. Gracias, ya. Bueno, encantada. ¿Alguna pregunta más por aquí? No se hablen tanto. Hola, Noelia. Hola. Saludos Martín, muy buenas noches. Eh, felicidades por la excelente presentación, la verdad que hemos aprendido muchísimo, un momento muy valioso que le agradezco mucho por la magnífica presentación. Y también pues bien, agradecerle no, eh, por la tarde de hoy que hemos pasado también lo mejor de momento de aprendizaje y ha sido un una pasada, una maravilla. Muchas gracias, Antonio, y a todos. Y feliz noche para todos. Muchas gracias, Martín. ¿Alguien más quiere aportar o preguntar? Noelia, Señor. para las manchas blancas, o sea, para no las manchas de, de acné ni manchas de, de cicatrices, sino para las manchas blancas que aparecen en la piel. Eso ya. Te diría que hay que ir al dermatólogo, ¿sabes por qué? Porque depende, por lo que tú estás diciendo, depende. Hay varios tipos de mancha y nosotros sabemos, tenemos que saber la causa de esa mancha, ¿por qué nos ha salido? Entonces, obviamente hay que ir al dermatólogo, al médico eh, de cabecera, para que se haga exámenes para mirar el por qué que ha salido la mancha, si es blanca o no sé, depende del tipo de mancha que tenga, porque si es por embarazo, ya uno sabe que es por embarazo. Si es porque descuido, ya uno sabe que es por descuido. Pero ya una mancha blanca, ya nos, tenemos que mirar el, el por qué ha salido esa mancha. Y para la piel eh, no seca, pero mixta, también, ¿qué producto sería? Bueno, para la piel mixta, Obviamente aquí vamos a limpiar, vamos a tonificar, vamos contorno de ojo, todas. Vamos a utilizarlas todas, mi Sandra Linda. Pero ya depende también lo que la persona, el bolsillo de la persona, ¿no? Puede decir, por ejemplo, ay, no, yo no puedo comprarlos todo. ¿Qué puedo utilizar? Yo te recomiendo la limpiadora, el tónico, eh, la crema correctora y obviamente la pantalla solar. O también viceversa. A mí, por ejemplo, yo no descarto en la esencia hidratante. La esencia hidratante, de verdad, me encanta su textura, me encanta cómo me deja mi piel, que no me la deja grasa, ni tampoco me la deja seca, me la deja como un bebé. Me encanta, de verdad que sí. Vale. Noelia. Señora han comentado han preguntado hace un momento a una chica por las manchas de la, la piel sí, la. De, la, de la piel eh, manchas de por la edad vale cuando estuvo la doctora Jane en Madrid eh, una chica le preguntó sobre ese tema y ella comentó, comentó estaba yo al al lado no lo dijo en público fue ella a nivel personal no lo estaba sí. pensando, mezcla el aceite de coco con gel. la hace la mezcla, mezcla y se aplican las manchas evidentemente si son, me da igual si son en las manos la, o en la cara, el eh, que lo haga por la noche, que lo pruebe y que lo haga, porque mm, si son manchas de la edad, eso va aclarando, no solares, ni por mm, eh, ni o... porque madura es eh, de la edad. Entonces, ¿Sabe ¿no? qué es lo que pasa? Que eh, nosotros no podemos, todos los tipos de piel, así sea por la edad, no podemos utilizar el aceite. Y te lo digo por testimonio propio. Por ejemplo, yo utilicé el aceite y a mí me manchó la piel. Entonces, no todos podemos utilizar aceite en nuestro rostro. Y también he visto varios testimonios. Entonces, en lo posible, tratar de no utilizar el aceite. Pero eh, el aceite con la piel, no utilizarlo. Tratar de no utilizarlo porque sí, eh, eh, tiende a, a que te manche la piel depende también de la melatonina que tenga, uh -huh. Ay, Melatina, pero, perdón, que tenga. en noelia y en entonces noelia. por ejemplo el gl mezclado con el, el este ¿cómo se llama el aceite que tenemos de gano porque yo no sé si fue maite la que me lo dijo que iba muy bien el aceite de gano por eso depende de la de la, de la melanina melanina que exacto de la, de la melanina que tenga o que contenga porque yo he tenido varios testimonios que ha manchado la piel. Y a mí, personalmente, cuando lo cono, cuando conocí el aceite, empecé a aplicármelo, mi piel empezó a mancharse. Entonces, por eso yo no recomiendo aceite en la piel. En el rostro, no. es el aceite Pero, que yo pero a mancharte porque de que te manchaba la, la camisa o lo que fuera o que te escureció la piel. La piel, eh, placas, plaquitas. ¿Ah? Porque en Centroamérica lo usan mucho para el sol, que yo al principio solo no me entraba la cabeza. No, no me entraba a mí que el ganadero más ha así aplicado el aceite en la cara. El aceite. Yo mi testimonio. Pero si a ti te ha. Bueno, pero pero si tú no puedes o, eh, aplicarlo. Se podía probar a ver qué pasaba. Más no me van a salir supongo. Hola, buenas noches. Buenas noches mi Maite, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buah, impresionada con todo lo que nos cuentas, impresionada. Ay, estás tan me Muchísimas gracias. Mira, sí. con respecto a lo que decía Pilar, eh, apoyo las dos teorías. El aceite gano, quien me explicó que no le tocaba su piel otra cosa desde que conocía de XN hace 15 años, era el señor Rafael. Y es verdad que yo lo he utilizado y se lo he pedido utilizar a mi padre, a mi marido, que me cuesta más porque no es muy de cremas. Y es estupendo para la piel de la, de la cara, e incluso para después del afeitado, que es como me explicó el señor Rafael. Con respecto al aceite de coco, ahora que dice Noelia esto, creo que tiene toda la razón. Porque yo durante todo el verano me daba el aceite de coco en todo el cuello, porque yo... Toda mi vida he utilizado cremas, pero nunca me he dado cuenta que del cuello para abajo también hay piel. Entonces, nunca me lo he dado en el cuello. El cuello lo tengo muy estropeado. Y este verano empecé a darme el aceite de coco y lo continuaba hacia el escote, hacia el pecho, ¿no? Pues fijaros, en el cuello no me imagino porque se hace sombra. Pero en, el, en la parte del pecho aquí, donde, bueno, pues, no sé cómo se llama esta zona, por encima del pecho, donde te cuelgas la medalla y el collar, ¿no? Yo sí que he visto que tengo placa lo que ha dicho Noelia, como pequitas que se me han extendido al pecho que yo antes no las tenía. Claro, en la cara no me ha pasado porque me pongo la protección solar de DXN, que es lo mejor que he conocido en mi vida y llevo utilizando protección de muchos años. Pero es verdad que a mí también me han salido esas manchitas y ahora cuando Noelia lo ha dicho, lo he entendido. Que ha sido de, del aceite, que además de en el cuello, lo he extendido hacia abajo. Y sin embargo, es verdad lo que te dije Noelia, que el doctor Rafael... El señor Rafael dice que su piel solo la toca el aceite y es verdad que tiene una piel estupenda, pero es verdad que cada piel tiene un tiene una respuesta tal y como dice Noel. Así es que muchísimas gracias. Maite, dime. Mira, es que has eh, estado comentando que el aceite, pero tú el aceite te lo echabas durante el día, o sea, tú te echas por la mañana y sales de casa con el aceite. O no sales, pero pero por poco que salgas al jardín o lo que sea. Pues lo claro, que no es el no. problema, pero no del aceite de coco, de cualquier aceite. No, se, no puede salir al sol con un aceite dado. No, nunca. Entonces, el aceite al mezclarlo, me da igual que sea de coco, que sea de ganoderma, con el echarlo de noche, cuando no se vaya a salir eh, al sol. Porque al sol es, cuando, es como si estuvieras achicharrando la piel, como si la estuvieras tostando. Entonces, ¿qué pasa? Salen las manchas. 100%. Pues llevas toda la razón esto, Claro, pero no solo el de coco El otro también ¿Cualquiera? claro Pues esto es lo de Lo nuestro lo mejor y como está no hay nada Y precisamente por eso Pues igual que con otra Cualquier otro aceite o cualquier otro crema A lo largo de mi vida he tenido cuidado y me he puesto mucha protección Pues no lo he hecho con el aceite de coco Tampoco es que me lo haya puesto Y me haya puesto al sol Porque cuando te pones al sol O vas a ir a la playa o vas a ir a la piscina Sí que te proteges, pero en el día a día Tú te lo pones y te vas, a, y lo que andas en el coche y sales, sentas, también te da el sol. Ah, y ahí problema. yo creo que he metido la pata, efectivamente. Ahí está. Bueno, yo ahora les hago una pregunta para todos. Si contamos ahora con una estupenda línea cosmética, por ejemplo, como está diciendo Maite, que tiene la, la el escote a cuello un poco más alterado, si contamos con una excelente cosmética, por ejemplo, Maite, eh, de la línea Puri toda, excelente, y de esta línea contamos con nuestra crema hidratante, que se puede también aplicar bien en el, en, el cuello, en el escote a cuello, no necesitamos aplicarnos aceite, porque ¿para qué tenemos estos maravillosos productos? Lo que sí es que a veces nosotros... Eh, las que nos encanta cuidarnos la piel, a veces queremos una mascarilla, algo diferente para nuestra piel, además de nuestra rutina diaria, obviamente ahí podemos eh, hacer unas mezclas, que si quieren dentro de ocho días, dentro de entre un mes, por ejemplo, lo podemos ver acompañado de nuestras mascarillas. Eh, podemos Tenemos el cocochi que es altamente hidratante para nuestra piel y aporta unos sinnúmeros de principios activos. Tenemos nuestro café, tenemos nuestro roselle, que también es excelente. Ya sabemos que el roselle es extracto de rosa, que tiene unos sinnúmeros de, más que todo, esas son para mascarilla o para uno hacerse algo diferente en nuestra piel. El noni también es excelente para nuestra piel. Entonces, como lo que todo lo que nos, eh, es bueno por internamente, excelente externamente. Entonces nosotros si queremos algo diferente, podemos utilizar obviamente nuestro propio producto para, obviamente, aportarle unos principios activos eh, suaves a nuestra piel. Lo, les, les lo digo porque, o sea, está bien que usted le haya ido bien con su aceite y todo. Por ejemplo, yo. A mí me encanta cuidarme la, la, el rostro más que todo en las noches, que yo me coloco un rato a ver televisión, o me coloco a hacer algo de comida o algo, y yo estuve en mala experiencia. Entonces, quizás usted en este momento no la haya tenido, y si usted no utiliza el aceite, mejor que no lo utilice, porque va y se le altera. Las manchas son lo más lento para uno eliminarle de la piel. Lo más lento, lento. Y eso que yo por allá tengo una, porque yo antes no tenía ni una, y cuando utilicé el aceite, entonces evitemos de utilizar esos aceites y aprovechemos los beneficios que tiene nuestra cosmética natural. Y si quiere algo diferente, un sábado, un fin de semana o lo que sea, ahora que estamos en el eh, encerrado obviamente utilicemos los productos que nos tomamos. Por ejemplo, yo a ese a Rubén con unas mezclas espectaculares, que no sabe por qué nos las envía, y, y esas mezclas también nos sirven para... Nuestro rostro, mientras que nos lo estamos tomando, obviamente, nos los aplicamos para que también estén aportando esas vitaminas o sus principios activos. ¿No les parece? Así es. Eh, pues sí, perfectamente, ¿Qué? sin duda. Yo tengo además la experiencia de, de utilizar bien ya por un año y medio, y eso es dinamita. O sea, no se muy puede bien. explicar mejor... Eh, lo que hace la piel, te la dinamita y te la renueva de, de, desde el principio, le eh, aporta una cantidad de vida y de elasticidad tremenda aún en pieles castigadas y ahora es una cosa especial, así es que llevas toda la razón Noelia, muchísimas gracias y sería excelente que en la próxima le proponemos a nuestro country manager favorito, que Noelia que es la más experta y no hay nadie mejor para explicarlo, que nos hables de cómo haces las mascarillas pues yo soy muy perezosa Bien, o sea, y estaría muy bueno. encantada Maite pues por mi no, parte bien, lo... bien, muchas gracias bueno con gusto hola Vinicio eh, hola quería agradecerte por toda la presentación que está magnífica ajá, a mí ajá. déjame decir que a mí me gustan también las cremas Ay, me ha abandon... me ha abandonado un poco pero ahora sabiendo que estas son las mejores que hay pues pronto estarán aquí en mi casa para mí para mi mujer muy lo bien. que yo quería saber perdóname la pregunta para una piel seca porque yo tengo la piel muy seca seca seca vale benicio como me estás diciendo que te gusta cuidarte tu piel lo primero que obviamente eh, para tu piel muy muy seca yo te recomiendo mi preferida que es la, la limpiadora de jampuri porque contiene piel seca, porque esta limpiadora de Jen Beauty, además de dejarte la piel súper limpia, profundamente, no te no te reseca para nada. Al contrario, lo que hace es también aportarte agua a la piel, hidratarte. Y de aquí okay. de esta línea cosmética eh, te puedo recomendar el tónico, eh, la esencia, excelente para ti y Obviamente, la crema correctora y la crema hidratante. Okay. Y ya sabemos que siempre, para ahora que viene, estamos en primavera eh, y viene verano, obviamente no puede faltar nuestra ciencia solar. Es decir, que te toca comprar toda esta línea más <risa> más la, la limpiadora para ti. ¿Tu, ¿Tu esposa qué piel tiene? ¿Qué tipo de piel? Eh, yo, ¿es mixta la tuya? Sí. Mixta. Vale. Esta te comprarías esta, pero para ti la limpiadora de de Jen Ok, perfecto. Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti por aportar. <ríe> Muchísimas gracias a ti, a ti, a ti más. <ríe> ¿Alguna pregunta más o alguien quiere aportar otras cositas? Hola, Noelia, buenas noches. Hola, Milagro, ¿qué tal? ¿Cómo está pues, muy bien. Aquí estamos resistiendo como todos y muy bien. Bueno, yo lo primero, felicitarte porque es, es, es un lujo escucharte hablar de todo con tanto detalle. Queda súper claro todo y bueno, estoy de acuerdo contigo en que las cremas son buenísimas. A mí me gusta también mucho la, la de esencia me encanta esa crema, cómo se queda la piel y bueno, pues qué decirte, que estamos deseando de volver a escucharte otra vez, y estaba súper claro, no hay muchas preguntas que hacer, porque lo explicas tan bien. lo que estaba súper nerviosa, no es porque me entró tanto nervios hoy, pero bueno, estamos para mejorar cada día. Gracias, Milagro. ¿Alguien más? Tenemos un minuto, ¿quién quiere aportar algo más? Elia, yo quiero, pues, una vez más darte las gracias. Como dice Teo, eh, te has preparado una presentación, te lo has trabajado, te lo has estudiado, y realmente ese es un regalo que te agradecemos todos nosotros. Muchas gracias. Eh, vamos, una clase maestra, ¿no? Y gracias por tus palabras, gracias por tu apoyo siempre, gracias por todo tu cariño y el, de, y el de todos vosotros. Y bueno, una vez más, como tuvimos hoy la oportunidad de escuchar en el doctor Savera, como hemos tenido en todos estos días, la verdad es que vamos a seguir trabajando muchísimo en estas formaciones. Tenemos el día jueves a livia García, tenemos pues a Rubén dentro de poco, tenemos a Martín, tenemos una gran cantidad de formaciones, y creo que lo mejor que podemos hacer en estos días es invertir en nuestro crecimiento personal, invertir en cosas que aporten y no cosas que sigan aumentando nuestras preocupaciones, invertir en salud, en bienestar y en felicidad. Así que una charla como hoy aporta las tres cosas. Muchas gracias, Noelia. Con un gusto. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche, que continúen eh, haciendo cosas productivas, que ustedes saben que si empleamos bien el tiempo, como lo decía también Andrea, obviamente no vamos a tener tiempo para aburrirnos, sino para sacarle el máximo provecho. Buenas noches, que tengan buen descanso. Hasta luego. Buenas noches a todos. Nos vemos a la una de la mañana.